Creo que en su momento hubo una reordinación de la Administración, de la Junta de Andalucía, bueno, contradictoria, problemática, eh, no a gusto de todos, pero que dejó fuera a muchos trabajadores y trabajadoras que desempeñan un trabajo esencial para sacar los servicios públicos adelante. Me refiero a los trabajadores y trabajadoras de las contratas de esta Administración… Eh, de aquellos servicios externalizados, bueno, decimos externalizado que es un eufemismo de privatización encubierta en muchos casos y que depende de ello que en muchos casos se lleve el servicio público adelante. Tenemos multitud de conflictos abiertos en estas contratas porque estas empresas o muchas de ellas no son especialistas en el sector, no cumplen ningún tipo de cláusula social, no están cumpliendo con los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras con los convenios colectivos, yo creo que esta Administración no puede mirar a otro lado. Tiene que tener como interlocutor a esos trabajadores, no a las empresas como primer interlocutor, a esos trabajadores que sacan en el día a día el servicio público adelante y que merecen, merecen ser tratados como trabajadores del conjunto de la Administración. Y eso significa que esta Administración tiene una responsabilidad subsidiaria en velar que se cumplan, se garanticen los derechos sociales, laborales y democráticos de esos trabajadores. Con lo cual, yo creo que durante estos cuatro años en esta legislatura nosotros le interpelamos para que esta comisión o la comisión que, que se vea por parte del Gobierno eh, vea en las cláusulas sociales de los pliegos de condiciones... Eh, una herramienta fundamental para garantizar dichos derechos. Hay trabajadores, eh, como los del 061, que llevan en un encierro en Málaga desde hace 100 días, 100 días, diciendo esos mismos trabajadores, no su empresa, esos mismos trabajadores, que la salud de las personas –que es un servicio esencial del 061, estamos hablando de las de, de la la emergencias– ¿eh? Eh, ...están en peligro porque las empresas solo tienen como objetivo maximizar su beneficio... ...y en esos conflictos hay despidos, represalias, como... ...bueno, voy a poner nombre y apellido porque lo estamos viendo con nombre y apellido... ...como el de Fátima Pontones, en Cádiz... ...porque esos trabajadores dicen que, bueno, que no pueden trabajar tantas horas... ...que los turnos están mal organizados, que estas empresas están convirtiendo en mercenarios de lo público... ...yo creo que este Gobierno tiene una responsabilidad en ello... En la medida en que los pliegos de condiciones eh, abarataban cada vez más eh, las condiciones de dichos pliegos, los recortes al final han recaído sobre los trabajadores. Es decir, yo creo que eso era evidente para mantener el, el margen de beneficio de las empresas que contrataban con la Administración pública y yo creo que ahí nosotros tenemos una responsabilidad.